De hecho que va, Oh, oh, anti no! ¡Ah, no! la, lucha está en la calle y el parlamento. Sabemos, porque el que no lo sepa es que está ciego que el capitalismo es un sistema criminal incompatible con la verdadera democracia y con los derechos humanos eso es el capitalismo. Y mientras que no acabemos con el capitalismo, no se acabarán estos problemas. Ni el paro, ni la precariedad. Nada se acabará mientras que no acabemos con este sistema criminal. Un sistema que permite que el 1% de la población tenga más riqueza que el 80% de la población. Este es el sistema que estamos padeciendo. Pero también sabemos que mientras no seamos capaces de acumular fuerzas para cargarnos este sistema, nuestra lucha tiene que ser un poco más modesta. A lo que aspiramos ahora mismo, a lo que venimos aquí a decir, es que mientras nos cargamos este sistema no nos lo cargamos, queremos que se reparta mejor el trabajo y que se reparta mejor la riqueza. Y hablar de reparto del trabajo es hablar de la reducción de la jornada laboral, necesariamente. Porque aquí podemos pensar, y lo pensará mucha gente, bueno, esta gente está colgada, reivindicando una jornada de 30 horas cuando la gente está dando 50 y 60 horas a la semana. Pero no se equivoquen. Es una medida bastante sensata. Hace un siglo se consiguió la jornada de 8 horas. La consiguió la CNT peleando en este país. Una cosa que no sabe mucha gente. Cuando se consiguió la jornada de 40 horas semanales, hubo mucha gente, economistas famosos como Keynes, que venían a vaticinar que a principios del siglo XXI la jornada laboral sería en torno a 15 o 16 horas a la semana. Porque el aumento de la productividad producía por la revolución industrial porque cada vez se automatizaba más la producción provocaría que la gente tendría que trabajar menos, pero nos encontramos que un siglo después, en vez de tener una jornada de 40, la mayoría de la gente trabaja 50, 55 y 60 horas a la semana y eso es porque el excedente, los beneficios que ha provocado el aumento de la producción se lo han llevado todos ellos ellos, los Bill Gates, los Warren Buffett toda esa gente se ha llevado el excedente de riqueza y la única manera de solucionar un poco el problema del paro es reducir la jornada laboral. Y donde se está haciendo, está demostrándose que a pesar de que los empresarios tengan que ceder un poco, no pasa nada. Siguen teniendo beneficios y siguen ese empleo. Desde la CNT les decimos que si nos quedamos sin trabajo, tomaremos las calles. Si nos desahucian de nuestras casas, tomaremos las calles. Si nos quitan nuestros derechos, tomaremos las calles y, por supuesto, que si intentan de callarnos, tomaremos las calles. Porque la calle es nuestro espacio y es donde vamos a estar. ¡El mañana es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro!